Vale, hay dos ejemplos de CPC telera. Vale, en la carpeta ejemplos tenemos ejemplos clasificados por fácil, medio, difícil, un juego y ensamblador. Resulta que en la carpeta fácil hay un ejemplo llamado tilemap. Vale. Y el ejemplo llamado tilemap en la carpeta fácil es muy sugerente, ¿no? Bien, ahí hay un tilemap, puedo ejecutarlo. Y vemos qué hace. Básicamente es dibujar un tilemap. Dibujo un tilemap, ¿veis? Un campo. ¿Vale? Pues este tilemap que se dibuja, tenéis el TileMap en este ejemplo y tenéis también, ¿vale? porque están los ficheros, en IMG tenéis el TMX, el TSX, tenéis su licencia y todo, el PNG de los tiles y el código, que aunque esté en C es igualmente útil. Aquí hay las constantes que definen dónde se va a dibujar el TileMap, la inicialización, vale deshabilitamos el firmware, modo de vídeo, paleta, borde... Y esto es lo que es dibujar el TileMap. Dos llamadas. Y esto es lo primero que deberíais haber intentado todos los que habéis tenido problemas en ensamblador. Coger un TileMap con el mismo formato que hay aquí, o por ejemplo, incluso coger este TileMap. Os lo lleváis a un proyecto de ensamblador, probáis a dibujarlo. Funciona, hago el mío, pruebo. Falla. Veo las diferencias con el otro. Es lo primero y más sencillo que podría haber hecho cualquiera. Aquí, aunque esté en C, los parámetros son los mismos. Solo tenéis que ver en el ensamblador en qué registro se le dan. Son los mismos parámetros. Pero, ojo, esto no es suficiente. Esto sirve para poner en práctica. Hay una de las cosas que he insistido a mucha gente y la mayoría no habéis hecho. algunos quizás sí, pero la mayoría no. Y es no vale con hacer funcionar las cosas, si queréis ser ingenieros y ser diferentes a cualquier ingeniero que simplemente copie y pegue de Stack Overflow, que los haya montones, y los hay en la industria trabajando, si queréis ser diferentes tenéis que entender lo que hacéis, porque eso es lo que os permite hacer cosas por vosotros mismos en lugar de copiarlas de otro sitio, vale, uno empieza copiando porque primero tengo que entender cómo va, pero voy a hacer pruebas para entender. Pero hay dos partes, las pruebas me tienen que ayudar a entender, no a hacer funcionar. Si yo hago funcionar y digo ya está, me he contentado, no voy a ningún sitio, tengo que hacer las pruebas para entender. Y la segunda parte para entender es, aquí hay unos maravillosos comentarios, en el ejemplo, hay una documentación con un mogollón de explicaciones de estas dos funciones en CPC Telera, es enorme el texto que hay, y no solo es enorme, si lo veis... En Easy Tile Maps veréis que tiene dibujos de los Tile Maps del aspecto que tienen que tener en memoria. Esto es el aspecto de la memoria directamente. Dirección 4000: 1 1, 1, 1, 1, 1, ¿sí? ¿Cuántos estáis dibujando los Tile Maps y vais a ver dónde está almacenado el Tile Map y miráis eso? A ver si son los números que deberían. ¿Cómo sabéis si ese 1 está bien? ¿Qué significa ese uno? Decídmelo. El ID del tile y qué y qué es exactamente el ID del tile. Sí. Sí. Vale, y cómo utilizo yo ese ID para acceder exactamente al tile en el tileset. Genera un array Telera hace con los tiles que tenéis en un png, lo que hace es un array, cada tile, y esto es importante, porque si lo entendéis, entenderéis por qué muchas veces cometéis errores, cada tile es de un tamaño fijo, de 4 por 8 bytes en esta función, que por eso lo pone ahí, o lo que es lo mismo, 32 bytes por tile, eso significa que si yo quiero coger el tile 1, me voy a ir al array, al puntero inicial, y voy a sumar 32, y esos 32 veis que hay ahí es el tile 1. Si voy a coger el 5, voy a sumar 5 por 32 desde el inicio, y ahí está el tile que voy a coger. Eso significa que si intentáis meterle tiles que sean de un tamaño distinto a 4 por 8, no los va a coger bien, porque él va a ir saltando de 32 en 32 esperando que sean 4 por 8 y no funcionará, hay, hay gente que ha metido tiles de 2x8, de 2x4, de 8x16, no funciona, es de 4x8, ¿vale? Esto, por cierto, me estoy dando cuenta de que hay un error, 8x8 bytes está mal, eso es 4x8, bien, sí, 8x8 píxeles correcto, si bajamos veremos que aquí también están las medidas de tiempo, que además os las da en vsyncs, es decir, cuántas, cuántos cincuentavos de segundo tarda, en algunos casos, en dibujar, ¿vale? Y esta es la función, ojo, esta es la de dibujar, pero si os vais a la otra, que es la de establecer los parámetros, esta, esta no es, esta. En esta, que es la de establecer los parámetros... ¿Qué uh, ha pasado ahí? Fijaos. Aquí os explica cómo podéis dibujar partes de un tilemap. No el tilemap entero, sino quiero dibujar esta parte del tilemap. Entonces cuando quiero dibujar esta parte del tilemap, esto tiene un ancho, esto tiene un alto, esto es el, el ancho completo, el alto de esta parte, la memoria empieza en 4.000... Entonces está todo dibujado para que digáis, voy a dibujar esta parte, ¿cómo quiero esa parte? Pues primero le tengo que decir que esto lo voy a dibujar en una posición de memoria de vídeo y que el primer tile a dibujar es ese. Que el, ancho, el alto es esto y el ancho es otra cosa y él ya sabe la ventana que va a dibujar y el primer tile. Como este primer tile además se lo pasáis a la función dibujar, no a la función de set, porque la función de set es la que dice anchos y altos, pero esta se lo pasáis a la función dibujar, eso permite hacer scroll. Porque si yo quiero dibujar esto que está aquí al lado, es decir, esta ventana que estoy dibujando la desplazo uno para allá, es tan sencillo como decirle que en vez de ser este el primero, es este el primero. Y entonces estoy desplazando la ventana para allá. Y si quiero que la ventana se desplace para abajo, en vez de ser este el primero, es este el primero. Y la desplazo para abajo. Vuelvo a dibujar el tilemap y sale scroll. Y eso también lo tenéis en un ejemplo de CPC telera. Lo tenéis en Medium Software Scroll. Este de aquí, si no me equivoco, este de aquí hace exactamente eso que os acabo de mostrar. Tenemos una ventana y tenemos de hecho un marco y yo ahora cuando pulso con las teclas, con OPQA, pasa esto, porque hay un tilemap que es más grande que este espacio, y yo configuro ese tamaño que quiero, y luego para mover el tilemap lo único que estoy haciendo es, este es el primer tile, pulsas la P, el primer tile es el de ahora el de la derecha, pulsas la A para bajar, el primer tile ahora es uno más, el ancho más, para bajar uno hacia abajo, y ya está, y es con eso, redibujo y fijaos el scroll, y está pintando por software, ¿eh? Va a una velocidad bastante decente. No es hardware. Ah, y eso está en C. No está en ensamblador. Se puede hacer mejor. ¿Vale? Tenéis el ejemplo, tenéis el otro. Solo tenéis que mirarlo cuidadosamente, leer cuidadosamente y, por favor, cuando algo no funciona, no lo probéis directamente en un proyecto enorme que estáis haciendo. Haced un proyecto aparte y probad solo lo que queréis probar. Quiero dibujar un tilemap en mi juego y no va. Me hago un proyecto aparte, solo un tilemap, solo una cosa, solo dibujo, compruebo que vaya y luego después voy aprendiendo y voy exportando mi conocimiento. He visto a gente también intentar seguir el vídeo que hice el año pasado en el que los tilemaps, además de crearlos, yo lo que hago es comprimirlos para generar un nivel. ¿vale? El año pasado expliqué, cojo un tilemap y cojo los tiles y lo comprimo todo en un fichero comprimido en memoria que luego puedo descomprimir y así si tengo 20 niveles todos los niveles en memoria están comprimidos y solo descomprimo el que voy a usar ahora para que me quepan más entonces todo eso lo expliqué el año pasado para hacerlo así pero claro eso si yo no sé dibujar un tilemap no me voy a poner a comprimir niveles primero mejor dibujo un tilemap aprendo veo cómo van los tiles veo cómo va el tilemap veo entiendo lo del vector lo de cómo accede otro detalle, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que esto es como se ve un tilemap en memoria, decidme, ¿cuántos tiles distintos pueden haber en mi tileset? 127, no. ¿Cuántos tiles distintos puede contener mi tileset? Los que quieras? No. No, esto es el tilemap en memoria como yo lo estoy guardando. Si con eso estoy guardando el tilemap, de ahí tenéis que deducir sin nada más cuántos tiles máximo puede tener mi tileset. 256. ¿Por qué? El porque son dos bytes, no. En decima, o, lo de O oh, no me ha gustado. Son dos bytes <risa> o un byte, o siete, o cinco. Está en, y como pf, pf. está en hexadecimal y como máximo FF, sí, pero eso es demasiado rebuscado para decir que yo en mi tile map, para cada, representar cada tile, uso un byte. Si uso un byte, en un byte no puedo meter el tile 300. Porque no cabe, necesitaría dos bytes. Esto que puede parecer una tontería, le ha llevado a gente horas. Porque ha cogido una imagen de tileset enorme, que le ha generado 400 tiles, y no puedes pintar el tile 400. Porque aquí no se puede poner un 400, ahí como mucho puedes poner un 255. Es una limitación lógica, además. Tampoco podéis hacer tiles infinitos en un Amstrad. Ni tilesets infinitos, ni tilemaps infinitos. Tienen que caber en un espacio razonable, y 256 tiles, está bien, normalmente con mucho menos se apaña uno, ¿vale? Esto que acabo de hacer ahora, esto que acabo de hacer ahora, estos razonamientos, es imprescindible que sepáis hacerlos, y no digo ya por ensamblador, por Amstrad, esto es imprescindible en toda vuestra vida como desarrolladores, porque muy a menudo os encontraréis desarrollando software que tiene que gestionar datos. El software gestiona datos. Si no podéis reflexionar sobre cuánto ocupan, cómo se almacenan, cómo se estructuran... Tenéis un problema grave. Porque cometeréis muchos errores. Esto tenéis que hacerlo. ¿Vale? Esto que acabamos de hacer ahora de... Se almacena así, por cierto... 256 máximo. ¿Por qué? Porque es un byte cada uno. Eso tenéis que hacerlo de inmediato. ¿vale? Respecto a esto de pintar tiles, tilemaps, cosas de este estilo, ¿alguna duda que queráis hacer de algo que os haya pasado, de algo que no hayáis conseguido corregir? ¿De algo que ahora he explicado y que no se entienda? ¿De algo que falte? es la hora de colisionar directamente con el time map. vale, duda a la hora de colisionar con el time map que me lo habéis preguntado muchos ¿sabéis distinguir un 5 de un 0? si el 5 es sólido y el 0 no ya tengo la información quiero decir, ahora eso sí un truco respecto a esto, porque comprobar con el 5, con el 7, con el 20 puede ser costoso porque podemos acabar escribiendo código como leo el tile en el que voy a pisar y hago cp5, cp20, cp17, cp no sé qué y se me sale un churro así porque tengo como 30 tiles colisionables y cada uno tiene una idea de su madre. Algunos se ríen, yo creo que es porque les ha pasado. ¿Sí? Vale. A ver. baja del tono porque si no, no nos enteramos. Si esto pasa, es porque no os habéis planificado. Por una razón muy sencilla. Yo puedo poner todos los tiles colisionables, cuando haga mi matriz de tiles, en una posición concreta, para que todos tengan unos valores muy concretos. Imaginemos que yo tengo 32 tiles, y yo quiero hacer 16 colisionables y 16... no, colisionables, lo que lo mío, 16 sólidos y 16 transparentes. ¿Cuál es la mejor forma de organizarlos? Los primeros 16, los colisionables, vale igual, pero bueno, yo los hubiera puesto los segundos, porque si pongo, y esto lo voy a poner en el código para que lo veáis... Si yo pongo en 32, que son 5 bits, ¿vale? Pongo todos los números. Esto es el 0 y esto es el 31, ¿no? ¿Sí? ¿Esto es el 0? ¿Esto es el 31? ¿Está bien? ¿Estás dudando? ¿Sí? ¿Sí? Eso es el 0 y eso es el 31. ¿Podéis decirme cómo es el 16? ¿Sí? ¿Podéis decirme cómo es el 15? Voy a poner aquí unos puntos suspensivos y aquí unos puntos suspensivos. Estoy marcando una diferencia, aparte de una E, que me ha salido así como con forma. Eh, estoy marcando una diferencia importante entre los tiles que van del 16 al 31 y los que van del 0 al 15 ¿cuál es la diferencia? el primer bit si yo hago que sean colisionables todos los que van del 16 al 31 la forma de saber si un tile en la matriz es colisionable es mirar a ese tile el primer bit y eso lo puedo hacer con un AND directamente y me vale para todos los colisionables que tenga Digamos, no quiero tantos colisionables. En vez de 16 colisionables, quiero 8. ¿Qué hago? Yo podría hacer lo mismo, pero aquí. Este de aquí, los 7 siguientes van a ser 1, 1, 0... 1, 1, 1, 0, y finalmente el 1100 que es el que viene a continuación. Este de aquí, que ese, ¿cuál es? ¿Cuál es este número? 16 más 8, 24, ¿no? Si yo elijo del 24 al 31, tengo mis 8 tiles, y entonces en vez de testear con un bit, testeo con dos, pero la operación me cuesta igual, porque estos de aquí, de los 32G de aquí, son los únicos que tienen a la vez estos dos bits a 1. Y entonces tengo ocho tiles del 24 al 31 que son colisionables, los anteriores no, y todos esos son los que tienen los dos bits primeros, de los 5 a 1. Y así, igual que antes, con una simple operación AND, sé si el tile es colisionable o no simplemente ordenando los índices, ¿vale? Así de sencillo, y para ordenar los índices, cuando os hagáis vuestra imagen de tiles, pues si tiene 8 de ancho, por ejemplo, la imagen, pues ya sabéis, 8, el siguiente es el 9, tal, seguida lo podéis hacer. Esto os permite codificar más cosas, si ordenáis las tiles, porque podéis tener tiles colisionables, tiles de agua, tiles de lo que sea, si lo hacéis por grupos de bits, con eso tenéis en, la, en el mismo tilemap los propios datos de lo que los tiles representan, solo agrupándolos por bits, ¿vale? Hay gente que lo que hace es utilizar atributos, utilizar atributos sería, me guardo dos bytes por cada, eh, por cada tile, y tengo un byte que me dice cuál es el tile, y otro byte que me dice los atributos de si es colisionable, si es transitable, si es cogible, si es destruible, yo que sé, lo que queráis. Pero claro, pudiendo codificarlo así, me ahorro un byte. Si simplemente lo hago por grupos. Y en Amstrad eso es muy relevante, porque si tu tilemap te ocupa 2K, pues de 2 a 4K, hay una diferencia sustancial. Más o menos esto resuelve tu, tu duda, tu pregunta, o no. vale La otra parte es cómo saber en qué posición del tile estoy. ¿Vale? Eh, esa es la buena, ¿no? ¿Cómo sé si mi personaje está ocupando estos tiles o estos tiles, ¿no? no? Es fácil. Un tile ocupa 8 píxeles de ancho y 8 píxeles de alto, ¿no? Si estoy en la posición 40, ¿en qué tile estoy? En, en la X40, ¿en qué tile estoy? En X. ¿Eh? Si estoy en el píxel 0, ¿en qué tile estoy? No porque lo esté señalando. No, estoy en el píxel 0. Si me muevo hasta el píxel 8, ¿en qué tile en la X estaré? Si me muevo hasta el 16, si me muevo hasta el 24, hasta el 32. 40, que es el que había preguntado, ¿no? Este es el 5. Entre 8 Divido entre 8 y ya sé en qué tal estoy, sabiendo mi píxel. Eso es si son píxeles. Ojo, en la X hablamos de bytes, porque nos movemos en bytes. Como un byte agrupa dos píxeles, divido entre 4. ¿Sabéis dividir entre 4 el ensamblador? Vosotros sí, no me digáis nada que ya... Tú sí, ¿cómo? Con una función muy chula que la has copiado de algún sitio. Ahora mismo sí. ¿Vale? Bien. Pues no hacen falta funciones para dividir en ensamblador. Sobre todo para dividir entre 2, 4, 8, 16. A ver. Este número es decimal. ¿Sí? Ese número de ahí es decimal. Los del fondo. ¿No os interesa o okay? qué? A ver, luego después me preguntaréis, ¿eh? Cuando vengáis, ¿sabéis que sacaré el látigo por no haber prestado atención? Esto es decimal. ¿Qué resultado da esa división? ¿Eh? ¿Qué, qué resultado da esa división? ¿Sabéis calcular esa división, ¿no? ¿Qué resultado da? ¿Y cómo habéis sido capaces de dividir un número tan grande de cabeza? 10 ¿Eh? es la base. Si yo divido por la base, estoy corriendo la coma. ¿No? Si multiplico por la base, corro la coma hacia aquí. ¿Sí? ¿Cuál es la base en binario? 2 ¿Este qué número es en binario? 6. ¿Cuánto es 6 entre 2? 3. ¿Cuánto es 3 en binario? ¿Notáis cierto parecido entre la base en binario y la base en decimal? También tiene un 1 y un 0 y es por lo mismo, porque la base es el punto en el que el primer dígito da la vuelta y hay que utilizar un segundo. Y por eso en todos los. en todos los sistemas de numeración la base es 1-0. Siempre. Sea binario, octal, hexadecimal, da igual. Siempre es 1-0. Porque siempre es cuando hemos agotado los dígitos en este y hemos dado la vuelta. Y por eso, siempre, al dividir por la base, corremos la coma. Aquí, dividir por esto es correr la coma para allá. Si multiplico 6 por 2. 6 por 2. 12, 12 en binario, 1, 1, 0, 0, añado un 0 al final. Tenéis unas operaciones magníficas en el procesador que sirven para desplazar bits a izquierda y derecha. Y cada desplazamiento a izquierda y derecha que os cuesta entre 1 y 2 microsegundos es una multiplicación por 2 o una división por 2. Si yo quiero dividir por 4 o multiplicar por 4, lo hago dos veces. Si quiero dividir por 8 o multiplicar por 8, lo hago tres veces. Y ya está. Es tan sencillo como eso. Y esto funciona así en Amstrad y en PC. Cuando vosotros en PC, en C ⁇ ponéis una división por 8, si la tiene que calcular, y no es un número constante, que si no el compilador lo pone directamente porque es constante y no hace el cálculo, si la tiene que calcular, lo que transforma en desplazamientos. Directamente, porque es más óptimo en Amstrad y en PC también, ¿vale? Eso tenéis que conocerlo. Siguiente cosa, supongamos que yo quiero multiplicar este número binario, un número binario, random, las que voy a poner otro 1 porque así se llama random, Si lo quiero multiplicar por 8, ya sabéis hacerlo. Solo tengo que añadir tres ceros detrás, ¿no? Desplazar la coma. Pero, ¿y si lo quiero multiplicar por 9? Vale, voy a poner uno de 8 bits, porque... para que nos quepa. 2, 4, 6, 8. Tú ya lo sabes, no me hagas un spoiler. Si sí te lo han contado. Vale, multiplicar por 8 señores, multiplicar por 8 está claro, es 1 dos, tres, esto es multiplicar por 8 si quiero multiplicar por 9 antes de multiplicar por 8 me guardo el número original, multiplico por 8 y hago una suma del original, y eso es multiplicar por nueve, porque multiplicar por 9 es nueve veces el número, si ya tengo ocho veces el número, le sumo el número original por nueve. Cuando tengáis que hacer multiplicaciones a mano, es decir, en la que uno de los dos componentes de la multiplicación no es variable, sino que es constante, como el 9, el 7, el 17, solo tenéis que buscar el más cercano y hacer esos cálculos. Para multiplicar por 18 yo puedo multiplicar por 2, guardarme el resultado de multiplicar por 2 y luego continuar por 4, por 8, por 16 y le sumo el de multiplicar por 2 y ya he multiplicado por 18, pero mucho más rápido que si intentáis utilizar un algoritmo de estos de voy a sumar 18 veces el mismo número a sí mismo o voy a ir bit a bit haciendo como se hace la multiplicación canónica, ¿vale? Esto lo necesitáis si queréis hacer cálculos de tiles, y luego tenéis una segunda opción con los cálculos de tiles, precachear. La opción precachear es muy sencilla, cuando yo posiciono a mi personaje en una posición, en ese momento calculo en qué tile está y lo guardo en la entidad. Tengo posición en xy y posición en tiles, y cada vez que me mueva voy contando si he llegado a otro tile o no, si he llegado a otro tile sumo uno. Y ya no tengo que estar haciendo la conversión todo el rato, sino que lo tengo precacheado.